Seguro que alguna vez te has enfrentado a algún problema en el ámbito laboral, profesional, personal o familiar y no sabías cómo afrontar. Y tiempo después te has dado cuenta que la decisión que tomaste no era errónea. Y sin embargo tenías la información y los conocimientos para haberlo hecho bien. Es posible también que tengas problemas de relación habitualmente con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con tus amigos. O que alguien conocido o incluso tú mismo hayas pasado por un momento difícil, delicado y no tenías herramientas ni recursos para apoyar o ayudar a esa persona tal y como lo necesitaba. Estamos convencidos que todos vosotros os reconocéis en una o en varias de estas situaciones. A enfrentar estas situaciones no se enseña ni en el colegio ni en, el, ni en la universidad. Y sin embargo, desde hace tiempo existen técnicas, métodos y enfoques que son de ayuda y de mucha utilidad ante estas situaciones. Hemos recopilado eh, todas esas técnicas que te pueden ayudar en un curso de desarrollo personal. Bienvenido. Hola, me llamo Enrique Bosten y tengo más de 32 años de experiencia en una multinacional líder en su sector. Durante estos 32 años he podido trabajar con compañeros de varios países en Europa, tanto en el área financiera, como logística, industrial, en proyectos... Todo este recorrido me ha permitido tener experiencias y aprendizajes que ahora me gustaría poner al servicio de vosotros, por si os pudiera ser de ayuda. Y yo soy Juan Carlos Menéndez, soy ingeniero técnico industrial he trabajado en empresas tanto del ámbito nacional como internacional en diferentes oficios y niveles prácticos. Actualmente soy formador en el ámbito managerial y técnico. Además, soy profesor de coaching e inteligencia emocional en una escuela de coaching y youtuber. Tengo un canal de YouTube. Esperamos que la experiencia que Enrique y yo hayamos acumulado en todos estos años te pueda servir a ti en este programa de desarrollo personal. Bueno, pues, ¿cuál es nuestra propuesta en concreto? Os proponemos trabajar en dos ejes. En primer lugar, un eje intrapersonal e interpersonal. El intrapersonal va a ayudarnos a desarrollarnos nuestro, nuestra forma de trabajar con nosotros mismos. El interpersonal nos va a permitir mejorar nuestra forma de trabajar en equipo con nuestros compañeros de trabajo. Por otro lado, vamos a trabajar las dos áreas que todas las personas tenemos. Por un lado, el área emocional y, por otro lado, el área racional. Eso nos va a dar cuatro, cuatro áreas de trabajo en las cuales vamos a desarrollar el programa. En la primera área, en la que corresponde a la intrapersonal emocional, tocaremos dos ámbitos muy importantes. El primero el de la inteligencia emocional, que desde hace años se ha posicionado como la herramienta clave para poder manejar nuestras emociones y las de los demás de manera inteligente, o sea, a nuestro favor. Y también tocaremos cómo las creencias y los valores de esas cinco generaciones a las que hacíamos referencia antes influyen en nuestros comportamientos. En el área intrapersonal-racional hablaremos de pensamiento crítico, de pensamiento creativo y tendremos un módulo sobre sesgos, sesgos cognitivos. En el apartado interpersonal-emocional también trabajaremos dos ámbitos. Eh, sobre todo el análisis transaccional que nos va a permitir analizar las relaciones entre personas haciendo un zoom especial en los juegos psicológicos más típicos en el entorno profesional y también trabajaremos el método GROW, que es un método que se utiliza mucho en coaching, pero que se puede aplicar a cualquier resolución de problemas en la que se tienen en cuenta diferentes aspectos de la persona. Finalmente, en el área interpersonal-racional trabajaremos la dinámica de resolución de sistemas, el trabajo en equipo y los riesgos de pensamiento grupal y añadiremos un bonus sobre dinámica de sistemas y arquetipos sistémicos que nos ayudarán a entender ciertos fenómenos sociales que vemos en el día a día. Bueno, pues eh, creemos que hemos diseñado un, un programa muy completo y muy atractivo, que toca muchísimos palos. Ese era nuestro objetivo, que tocaran muchísimos palos y fueran útiles para vosotros. Hemos dedicado tiempo, esfuerzo e ilusión y hemos puesto mucha de nuestra experiencia en este curso. En efecto, Juan Carlos. Pero para nosotros lo más importante es que este curso pueda servir para vosotros. Esa ha sido nuestra principal motivación a la hora de embarcarnos en este proyecto. Esperamos que así sea. Te esperamos.